Hola amigos de YouTube, estamos aquí de regreso con otro video para ustedes y bueno, hoy vamos a ver un, cómo hacer un test para ver si somos elegibles o no para una residencia en Canadá para ello me voy a ir a Immigration y posterior me voy a ir a Immigrate y ahí nos vamos a ir a esta opción que se llama Find out if you can apply y aquí este, podemos darle lectura a esto, pero yo se los resumo. Eh, toma de 10 a 15 minutos para completar la, el formulario. Y nos van a preguntar nuestra nacionalidad, edad, eh, lenguajes, miembros de familia, educación, experiencia laboral, este, detalles de la oferta de trabajo. Y vamos a ver qué significa esto siempre con nuestro buen amigo google ingresos o valor neto ok vamos a empezar como se los había dicho en videos anteriores yo no domino el inglés no, no, yo no hablo inglés como este mi amigo de Saul Reina, él pues lleva aquí más de 15 años viviendo en Canadá yo acabo de llegar, yo llevo aquí cuatro meses este por lo tanto es comprensible de que pues mi nivel de inglés todavía no es al fluido ni al 100% pero créanme que me estoy esforzando todos los días para que eso llegue a suceder bueno what would you like to do in Canada? ¿qué es lo que quieres hacer? ¿verdad? please make a selection vamos a seleccionar una opción estudiar, visitar, moverme ahí trabajar, transitar nada más, 48 horas viajar y trabajar yo creo que esta es la mejor opción movernos ahí ¿Cuánto tiempo planeas estar en Canadá? ¿Temporal? ¿Menos de seis meses? ¿Más de seis meses? O, tem ¿O permanente? Vamos a ponerle permanente ¿En qué país, ¿De qué país es tu pasaporte? En pocas palabras Yo lo voy a poner México Pero ustedes pónganle su país de origen Vamos a ver dónde está, vamos a ver dónde está México No lo encuentro Aquí está Mex Pero ustedes le van a poner su país de origen Dice, ¿cuál es tu país actual de residencia? Si estás presente en Canadá, debes de seleccionar Canadá. ¿En serio? <risa> bueno, eh, ¿qué le pondré? Bueno, yo actualmente estoy en Canadá, pero vamos a poner que sigo en México. Supongamos que hay algún mexicano que siga allá. ¿Tienes familiares que son ciudadanos en Canadá? o residentes permanentes y que son mayores de 18 años yo le voy a poner que no pero si ustedes tienen pónganle que sí o oh yes cuál es tu fecha de nacimiento yo le voy a poner la mía pues ustedes pongan la suya yo le voy a poner 79 diciembre 17 ¿Okay? Si me quieren mandar felicitaciones al 17 de diciembre por mi cumpleaños, son bien recibidas. Ok. ¿Cuál es la razón por la cual quieres venir a Canadá? ¿Encontrar un empleo permanente en Canadá? ¿Unirme a mi familia que ya está en Canadá? En este caso, pues yo no tengo familiares en Canadá. Eh, iniciar un negocio No pues no tengo tanto dinero Ocupo millones de dólares Según lo que dice este Diego eh, Trabajar por mi cuenta como granjero uh, Persona deportiva, sports person O artista O encontrar un trabajo como caregiver Cuidador de personas ancianas en pocas palabras mm, Yo creo que la opción que voy a seleccionar Va a ser esta Encontrar un empleo permanente Mira, de acuerdo con los resultados, a lo que acabo de poner, yo soy elegible para un Express Entry, según eso. Pero también podría ser Federal Skill Worker Program, Federal Skill eh, Trades Program, ¿qué significa esto, vamos a ver. Programa Federal de Oficios Especializados, ah mira, acabo de aprender esta palabra ahorita, Oficios Trades. Y The Canadian Experience Class. Vamos a ver, clase de experiencia canadiense. Está medio raro la traducción literal, pero es lo que hay. Vamos a ver cómo se pronuncia. Canadian Experience Class. Canadian Experience Class. ¿Eh? ¿Qué tal? Eh? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué provincia quieres migrar? Esta es muy interesante. ¿Cuál de todas estas? Bueno, la mayoría se quiere venir a British Columbia, a Vancouver, pero después de la experiencia que yo tengo aquí en Canadá, sinceramente ya no me está gustando British Columbia porque es muy caro, es exageradamente todo carísimo, es muy bonito, la verdad es muy bonito aquí, pero es muy caro, la, la vida aquí es carísima. Y de acuerdo a lo que platiqué con Diego cuando comimos allá en el centro de Vancouver, yo le pregunté, oye, ¿qué, ¿qué provincia me recomiendas más? Y él me dijo a ojos cerrados: Alberta. Que Alberta tiene un potencial impresionante para convertirse en una de las mejores provincias. Entonces vamos a hacerle caso a, a este. a Diego, vamos a seleccionar este: Alberta. Y pues prácticamente me pregunta cuál es el idioma que... ah el test de inglés que he hecho miren todas las opciones que hay está el ELTS el CELPIP y el TEF, este no, no, no tengo ni idea dónde se hace ni nada el CELPIP ese se lo hacen a los estos... si ya estás dentro de Canadá ese es el que tienes que hacer pero si no estás en Canadá tienes que hacer el ELTS pero bueno ustedes van a seleccionar el ELTS ah, vamos a ponerle que no que no hemos hecho nada esto, a esto es lo que yo quería llegar con este video para ver si me permite avanzar o no Tara dice basado con mis respuestas no soy elegible para el express entry o sea que en pocas palabras me la pelé <ríe> por eso les decía en un video anterior amigos si no tienen ELTS o cualquier test de inglés, no pueden hacer absolutamente nada. Y aquí estoy, aquí tengo la prueba, miren, de acuerdo con los resultados no me permite avanzar. Íbamos también, nada más le puse que no hecho examen de inglés y ya no me permitió avanzar.